En esta ocasión queremos mostrarle algunas cosas básicas para el uso de la playa ahora que se vienen las vacaciones, el sol, la playa Por ejemplo, acá están viendo dos modelos de reposeras, reposeras de aluminio, reposeras que son livianas para poder transportarlas Tenemos un modelo que es más bajo, tenemos una que ven arriba Un modelo de cuatro posiciones eh, En donde puede quedar recostada también y apoyada para, para poder tomar sol, para poder descansar Un modelo más alto, con cintas eh, también un poco más reforzado, viene con una correa como para colar, está súper práctico, es una ser un poco más alta. Bueno, como verán acá atrás mío también, tenemos algunos bolsitos térmicos de diferentes tamaños, conservadores de diferentes tamaños, para tener la bebida fresca, para tener un sandwichito, algo para picar fresco, están súper prácticos Y algo que también estuve ingresando, por ejemplo, en este caso tenemos acá una carpa automática de Spinit, esta es una carpa playera, se la arman en dos o tres segundos una carpa súper práctica, eh, para protegerse del sol, ahora que el sol está muy fuerte, para los chicos en la playa viene de 10, bárbaro, y la puede armar cualquier persona. Así que bueno amigos, cosita que estén buscando para las vacaciones, eh, nos pueden escribir, consultar, tienen nuestros datos de ahí en pie de la pantalla, así que bueno, esperamos sus consultas, eh, nos estamos viendo, un abrazo grande.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 y Pesca, Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club IACA, damas y menores de 12 años, 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en claro me correta y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 Dale con la caña para arriba. Ahí, es. Bajá y recoge y dale con la caña para arriba. Eh. Bajá, dale con la caña para arriba. Es. Bajá y así. Mantener la presión siempre. de Despacito, eh. no la apuré. Ahí está, mira Bueno, catamos con una la, la nocturna. veniste para acá. Eh. Hay otra ¿qué tan enganchado. Está enganchado parece. Sí, parece que, que te ¿sí? está enganchado. Está enganchado con sé. seguro. Sí. arrímate ahí los... ¿Se fue? No, así sí. está. <risa> ¡Papá, dale! ¡Sácalo! Así comemos mañana. ¿Se ¿No no te... ¿Hay una línea? Correte, ¿verdad? Una línea, sí, mira. Anda, aquí. Sí. Pero ahí no, lo no traigo más, no, a agarrar el... Está cerquita ahí. ¿Eh? Un bagrecito. ¿Eh? Sí, un bagre. No, no, no. Un bagre, sí. ¿Eh? ¿Lo puede agarrar ahí? De abajo. Ver, ¿Qué tiene? Una línea abajo. Una línea Bueno, mira. No, este no, no. sí, tenía solo ¿no? Sí, tiene que venir solo. Dámela, dame la, eh, a, dame la eh, caña, ¿eh? Agarra la caña. ¿no? Ay, me da pena. Sí, agarra porque este tiene sí una eh. Ay, sí, no lo agarré. Apoyalo ahí en, el, no, en la tabla estoy, nomás. Yo sé dónde va No, no, ver. no. Sí, no, ten cuidado porque tiene. No, yo sé No, ¿Papá? de ahí no, de ahí no. Yo sé dónde va. Ojo las, las, las, las tenazas. ¿eh? ¡Papá! Que es yo me voy. ¿Me Ahora agarramos la otra, saca el pescado y tíralo al agua, nomás. ¿Eh? No. sacar el pescado nomás sacar el anzuelo sabe cómo no ahí ahí la tragó ya lo sacó tío devolver el pescado nomás si ¿Sí? papá devolverlo después sacamos o lo querés llevar el pescado vos. no no no no no ¿Eh? que quieres hacer con el pescado no, no. No, tíralo, sí. al... tíralo, papá lo que Papá, Madre. me da pena, tíralo, por favor Tíralo Anda, pecesito Se está ¿Se murió? No, no, se va Ay, qué bien Solo me quería explicar Bueno, bienvenidos al local, vamos a mostrar un poquito todo lo que es eh, accesorios o cosas para disfrutar del aire libre, ahora que estamos en, en vacaciones, y acá tenés también un montón de accesorios como para que vean algo, yo que sé, calentadores, jarros térmicos, bidones, cocinitas, que acá tenés la clásica, el tamaño clásico, y acá tenés una, para que puedan ver, bien plegable, bien chiquitita, está buenísima, de la marca Lexus, queda guardadita, mira. Mira qué hermosura, David guardada ahí en este en este estuche, alucinante, ¿sí? reflectores, que eso por ahí para la playa o el campo, algunos lugares donde vamos, tiene varios, varios focos, se carga Hola. con luz solar, está buenísimo, bidones, mate listo, parrillas. Marmitas, marmitas tenemos las clásicas nacionales de aluminio, unas importadas que también son aluminio pero anodizado, las hemos mostrado en algún otro programa, y también están en acero inoxidable, de una, dos, tres personas y cuatro personas en acero inoxidable, alucinantes, infladores, bueno hay un montón de gorros, como ves allá están también gorros, eh, carpas, bueno... No tienen más que venir, comunicarse como decimos siempre, aprovechen también para los regalos de las fiestas y, y bueno, cumpleaños lo que venga. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local, que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones, así que los esperamos como siempre acá, un saludo grande.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 De Cabañas, el Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Pescador Camisetas personalizadas con filtro V y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas.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 simple como armar unas de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo pueda hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. arma armada. Una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar, es muy simple. Así que bueno, acá tienen su arma, cualquier cosa nos escriben y verán que es muy fácil de armar. para abajo el río, para abajo el río. así ahí recogido esto y esperemos que no, no creo que no de ahí nomás sentada despacito no entra ahí ojalá que se cansa Acá estamos con Susana, qué grande Susy Esto sí que pasa, estamos diciendo que tranquilidad, disfrutar de la pesca, el paisaje, tranquilidad, que ¿Vale? sacamos una con pesca. Eh? Las taladitas están media reacia, pero bueno, estamos con la variadita. Sacamos un bagre amarillo. Y ahora me parece una, una bobita, ¿no? una tararira, <risas> justo decía que no había tararira, mirá muy bien la que faltaba porque sacamos bagre, boga no hemos sacado tararira no sé dónde están, están medias tranqui, y otra vez he pescado más puede ser que la soletarre también hay calores ¿eh? vamos <risas> Ponela acá gorda, y apoyala acá Qué lindo De fondo está. están en la profundidad Vamos a devolver Ahí va Uy, mira cómo se va, mira Mira que belleza, mira La viste? Vamos ah, no. Salió vale, la taru. son los dormis para cuatro personas, en las cabañas Puerto Alto Delta de Villa Parancito, espectacular. Mirá lo que es este lugar, te levantás, barconeás con el río, para tomar unos mates, un buen desayuno. Ahí tenés para almorzar o cenar, si quieres hacer un asadito, y esta es la playita, te metés al río, como ven, han agregado arena, espectacular para bañarse. Un dujo acá en Entre Ríos, las cabañas Puerto Alto del...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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. En la Salada Grande de Madariaga pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas.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 Comunicate al 03489-340592 en la ruta 2 kilómetro 112 Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 544449 Oye, que tira. Se pone el lindo tuyo, no sé por qué. Ya, vale, ya. Vale, se cansa, ¿no? Hola, gente. Acá estamos nuevamente de la Ría de Ajó En esta partida estamos con. El Mula Juárez. Ah. Hola. Mula. Qué Pita? ¿Queremos tener suerte hoy? Por ahí, se viene dando más gente suerte. Bueno, ya tenemos todas las cañas en el agua. Hace un rato largo. Estamos en la punta del Caillois. Frente al cartel de la reserva. En el sitio del arroyo del Caillois. Y acá. Se va a agarrar todo el sol de frente ahí Tenemos a Martín y a Joaquín Y allá al fondo se es la bandera de boca de Que para mí es la, la bandera de Corcho Rodríguez Y hace un rato vimos sacar una morita Ahí está el corcho Queremos tener suerte Y poder mostrarle alguna captura Acá ya vamos a estar comunicando todo lo que pasa desde General La Valle. Bueno, acá lo tenemos a Juan, que está al lado nuestro. ¿Ya sacó una o viene, la viene sacando? A ver qué pasa. ¿No, Juan? Viene, viene. ¿Viene? Viene saliendo. Bueno, vamos a ver si. Ya seña que, seña que están las corvinas. La primera, pero bueno. Un día de mucho viento. Marea muy alta Ahí se escuchan El ruido del, del río Era lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Sí ¡Eh! Era lo que estábamos esperando estamos, estamos haciendo la aguante de la mañana Para agarrar este lugar Qué lindo momento, ¿no? ¿eh? El momento soñado por muchos ¿No? El momento que estábamos esperando paso le contamos a la gente cómo, cómo encarnaste, con qué con qué carnada estás tirando en realidad. Cangrejo. Cangrejo, ¿no? Es lo único que pica, ¿no? ¿Con cangrejo acá? Nada más, con cangrejo. Porque la gente pregunta a veces si pueden traer, no sé, langostino para pescar corvina. Con el otro que le llaman la, la, la navaja, comé, almeja navaja. Nada, langostino nomás. No, cangrejo acá. Eh, digo cangrejo, perdón. Ah. 100% cangrejo. Con cangrejo pica. Está nublando despacito, está cayendo la noche y comenzaron los primeros piques. Cómo cambia el no tenerla con agua, ¿eh? Lava. Y al tener mayor profundidad, mayor pelea. Impresionante. Ahí viene, eh. Ahora, ojo, escuchen el ruidito. Vamos no, a jugar, agarrarlo. Agarrar el trofeo. Mira qué bonita, ¿eh? Juan. Mira qué bebé. Hermosa corbina. Es ¿eh? lo que venía a buscar. Para despedir el 2021. Hermosa. ¿Qué fecha es hoy? 28. No tengo 28 de diciembre. 28 de diciembre. El día está. del inocente. Tienes razón. Mirá. Mirá. Hermosa corbina. ¿eh? Hermosa. ¿Qué andará? ¿10 kilos? Sí. ¿Tiene que andar 10 kilos? Sí, sí. No parecía. el no. Pique. Pique suavecito. muy suave. Mira cómo viene enganchadita. Mira. Mira, de abajo ahí vi que muy suave, que no parecía, cuando la cañé, parecía que no, no tenía nada. Bueno, vamos a ver si sacamos otras Acá, como ven, un atardecer soñada, una postal. <risa> ¿A ver, Joaquín? Acá estamos. Acá tiene, Joaquín, una linda, linda corvina. La verdad que sí ¿Eh? Linda corvinita. Linda pelea, ¿no? Muy buena pelea, la verdad que sí. Bueno, esperemos Muy que bueno se dé de... el pique ahora. Y ahora me parece que es el momento. Está en, en, que plena, ahora, en, en plena mejor. bajante, ¿no? Exacto, sí. En plena bajante y bueno, a esperar que vengan más. Mira, qué linda, ¿verdad? hermosa, che. Espectacular. Bueno, a seguir. Vamos a seguir, Maco. Vamos a seguir que vamos a seguir sacando. A ver si tenemos suerte nosotros, Nada, así como que no. Recién ahí a Juan se le escapó una. ¿No, Juan? No, me topó el venir y se me fue a la mierda. Bueno, vamos a seguir bueno. a bueno, eh, Nosotros todavía ni un pique Acá al lado nuestro, ¿cuánto? 30 metros por frente 20 metros, 30 Sí, sacaron, sacaron dos Ya van dos eh, Una se le fue recién, así que sería la tercera Acá estamos firmes, no hace frío, pero hay un bastante viento, viento. ¿no? hay mucho viento, estamos con el tema del viento, pero las cañas están intactas todavía, esperemos, sí, esperemos tener suerte y sacar alguna que sea, ¿no? no, no con pues una nos conformamos Con una nos conformamos. vamos a seguir esperando, bueno, vamos, acá, está firme, la, acá. acá está la cañita, como verán, ya está bajando. Está bajando así que a un poquito más la bajante total. A ver si pica ahí. Decime que tenés una mula. ¿Eh? Ajá. No puede ser porque se rompe la maldición. Mira como, mira cómo lleva. Tranqui, tranqui, nomás que lindo. El sonidito, que lindo sonidito. A si se pesa el pique ya una, bueno, hay que sacarla primero Pensar. Vamos que se puede, vamos que se puede Si está fuera, y sí, está dando su pelea, no se quiere rendir. Se so, ah. si alcanza a ver, uh, ahora sí, uh, qué linda, Ay mula, si sí, puedo subir, oh, patata, toma, ah, ¿te -la. De lado, de lado, de, lado de este mío, sí. ¿Eh? Mira qué pesada. ¿eh? Mirá, hermosa. A ver, lo... qué? ¿Y qué se siente la primer corvina, Pero no de la temporada. De la vida. La primer corvina que saca... Es mula. ¿Y tiran? Hermoso como pelea. Chica. Sí. Qué bicho hermoso. Bueno. Se lo dedicamos a toda la gente que mira Maco Pesca, ¿no? Exactamente. ¿Y para quién más? Para el compañero de la estación. A todo ellos, ¿no? Sí, para ellos sí. Espectacular. Para mis amigos, para la picha patancini pues también. Para la picha. Sí. sí, para todo ello. Y para casa Tormach. Exactamente. Auspiciante de Maco Pesca. Exactamente. Que los del oh, M. Maco que me trajiste. Ah, esa. Mirá qué lindo. Che, vamos a pesarla ¿verdad? Vamos a pesarla no, Yo tengo una caña. Vale. Yo te Bueno, acá Joaquín sacó otra más. Allá tiene dos. Son dos de Joaquín y una de Juan. Vamos a seguir. Ahí está la otra de... de Juan. Estaba por acá. Allá está suicidada. Allá está la de Juan, a ver. Y acá está la de Juan. Seguimos mostrándole más acá de la ría de Ajo va Finalizando una nueva jornada, ya como verán, estamos guardando todo. Ya saqué las cañas, vamos a empezar a desarmar. Los muchachos, ya de al lado también la están recogiendo. Como vieron las imágenes, acá nosotros va la mula sacó una sola y los chicos de al lado sacaron tres fueron 20 minutos de pique se cortó y no tuvimos más pique en toda la noche la ¿No, mula ha bueno, sido media hora de pique tuvieron unos piques ahí y después se cortó mucho viento pero lindo, no hace frío, no, nada. No, no, no. También un poquito, ¿sí? Así que, que es así la pesca, por lo menos lo importante acá, que acá bulla sacura eh, Había venido varias veces a la corvina y nunca había sacado una corvina. Y se le dio. Se lo Eso fue lo importante, no? Linda corvina. La hermosa corvina. Así que ya guardamos todo y nos vamos tranquilo, ¿no? Que hay que trabajar. Nos queda otra. Así que hasta el próximo vídeo y los esperamos en Maco Pesca. No se olviden de suscribirse y darle me gusta a los vídeos.